muy importante, durante el juego ellos están irán contestando si hay alguna duda que tengan, podrán pedir el comodín del público, pueden pedir tres durante las ocho preguntas que se le van a hacer en ese comodín del público pedirán ayuda a vosotros y a vosotras ahí tendréis la opción de contestar durante el chat todas las respuestas que podáis darle sobre esa pregunta espero que lo hayáis entendido eh, vamos a demostrar quién es el que más sabe, por lo tanto vamos a empezar con Robert Robert, vamos a invitarte. Esperemos que estés por aquí. Robert no está. Estamos esperando. Robert está siendo un poco, un poco. Robert. Si no comenzamos con otro concursante. Bueno, pues vamos a comenzar con Raúl. Raúl, del CJ de Centros Juveniles. Hola, Raúl. Muy bien. ¿Qué tal, todo? ¿Qué tal confinamiento? Tengo... Bien, lo llevo bastante bien. Todavía no he perdido la cabeza, como otros. <risa> <risa> Has venido acorde con la camiseta. Sí, sí, claro, claro. Aquí han dicho que va a pasarlo bien, así que... Perfecto. Oye, Raúl, cuéntanos, eh, que... ¿de dónde vienes? Cuéntanos, ¿estás trabajando en los centros Juveniles? Eso es, yo soy monitor del Centro Juvenil del Pardo. Allí y estamos, cuéntanos, eh... ¿qué es eso? Pues el centro juvenil es más bonito, porque estamos rodeados de campo, tenemos río, mucho verde y a 10 minutos de Madrid, además, del centro, en autobús. Y bueno, pues tenemos un montón de actividades gratuitas, de talleres de cocina, senderismo, deportes, de todo, lo que quieran, Y ahora mismo, ¿cómo estáis, haciendo, ¿cómo estáis haciendo el trabajo con los jóvenes? Pues ahora tenemos un montón de vídeos y de actividades online, desde concursos, adivinanzas, videollamadas, debates, de todo. Y entonces, todos juntos estamos creando mucho contenido para divertirnos tanto ellos y ellas como nosotros también. Porque Perfecto. Nos no pasamos todos bien, por igual. <risa> sí. Sí, sí. Vale, pues vamos a empezar, Raúl. Claro. Mucha suerte. Y empezamos. Pues, Recuerda: pues, tienes tres posibles comodines al público. Puedes preguntar tres veces con las preguntas. Al público para que te ayuden con la respuesta. El tiempo, vale. más o menos, no tenemos cronómetro, pero unos 10 segundillos. ¿Vale? La pregunta son muy fáciles. Mía, ¿eh? es Venga, ¿eh? que son fáciles. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Gandalf antes de caer en la batalla contra Balbo Uno, corred o escogerán. Dos, corred, insensatos. Tres, ayudarme. <risa> no, Gandalf no pediría ayuda. Bastante tiene ya con lo que tiene. Yo creo que esa es la, la segunda. Corred, insensatos. La segunda. Corred y sensato, muy buena, muy buena. Sí, es una es. escena de la primera película, ¿verdad? En la cual vamos. están dentro los nueve personas que van al, a lo de los anillos, a llevar el anillo, pues en un momento dado viene un monstruo, ¿no? Un tan y... Ahí está. Muy buena, muy vale. buena. Ya sí. veo que eso no es como yo, ¿eh? Vamos no. sí, a, todo no a la siguiente. Madre, ¿Qué tipo a de ver. coche es el que sale en el regreso al futuro? Uno, un Cadillac. Dos, ¿Un DeLorean o tres? ¿Un Austin? ¿Un Austin? El de Austin Powers sería, no. Va a ser el, el DeLorean, claro. ¿El DeLorean? Blanche. Muy bien, muy bien. Es el bonito, ¿verdad? El DeLorean, ¿cómo se levantaba? ¿Sabes cómo se levantaban las, las puertas del sí, DeLorean? Sí, hacia, hacia arriba, en forma de alas. ¿Hacía hacia así. arriba. Sí, Era sí. muy moderno, muy moderno. Hasta que ya lo, lo perfeccionan la tercera, que lo cambian por un tren. Eso ya ay, es, ay, lo ay, más, ay. es lo más. Son los cracks. Sí, sí. Vale, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién le entrega la capa de invisibilidad a Harry Potter? Uno, Sirius Black. Dos, Dumbledore. Tres, la, la profesora McDonaghan. Aquí tengo que reconocer que me pillas porque no soy muy poteriano. Así que una ayudita de alguien que esté por ahí, que puede... ¡Venga! ayudar a por ahí! Una ayuda. Porque la es que Harry Potter, he visto las pelis nada más, no he llegado a leer todos los libros y estoy un poco perdido. alguien le puede ayudar? ¿Quién le, le regaló la capa de invisibilidad a Harry Potter? Fue pues la primera película, os doy una pista. O sea, por descarte, yo creo, creo que sé quién es, pero me gustaría que alguien sí, lo puede confirmar, ¿sabes? A por ahí que, hay una ayuda. Por ahí que me dicen Dumbledore. Sí, ese es el que yo pienso que puede ser. Dumbledore, Dumbledore, muy bien. Sí, Fue una, sí. un regalo de Navidad que le hizo, porque la capa era de su padre y se la hizo Dumbledore en, en Navidad. Y es una de las reliquias de la muerte, Pues no hasta allá ya no llegaba. <risa> Hasta allá no llegaba tanto. No, no, no. Vale. Gracias por ¿Cuál la ¿Cuál es el primer? Vamos ahí, muy bien, muchas gracias, Palacios. ¿Cuál es el primer largometraje de Disney? Uno, Dumbo. Dos, Pinocho. Tres, Blancanieves y los Siete Enanitos. Tres, o sea, perdón, cuatro, Fantasía. Vale, <risa> está, ya son muchas. No, pero esto es fácil, porque es Blancanieves y los Siete Enanitos. Muy es bien. Así. Es así, porque una de las cosas que hacemos nosotros juveniles jóvenes muchas veces es hablar de cine. Y, sí, y hemos hecho un recorrido en el par de una vez de todas las pelis de Disney. Entonces, Qué era bueno. Desde la primera, Blancanieves, hasta, hasta las últimas. Perfecto, pues fue en 1937 cuando se estrenó la peli, primera es. película, Blancanieves y Los Siete Enanitos. Es, muy, muy buena. buena. Peli, muy buena, por gran ahora peli. vas, a, vas a ganando todas. A ver, venga, venga. Pero va. ¿De quién era el plan original de asaltar la Casa de la Moneda y Timbre en la Casa de Papel? Uno, del padre del profesor. Dos, del profesor. Tres, del hermano del profesor. Vale, esa, la tengo muy reciente, pues las acabo de ver. Además, así que te diría, como, como dice ¿eh? ese gesto que hace siempre, que fue de la idea de su padre. De su padre, ¡muy bien! Sí, ahí sí. Esta ha sido ahí, hay, porque la, la, las tengo muy recientes, las temporadas. Muy recientes. ¿Has visto la cuarta temporada ya? Sí, hasta dónde ha llegado, que los han dejado un poco descolocadísimos. Ahí muy sí, bien. sí, sí. Si no vamos a decir más, que si no nos damos mucho el final. No, claro, no diremos que muere... no, no. no. <risa> ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de Harry Potter? ¿O el 31 de julio? ¿El 30 de junio? ¿El 25 de marzo? Pues he leído he oído por ahí que es el mismo día que la autora, que Rowling. Pero no sé cuándo cumple Rowling. ¿no? Así que necesitaría haber una ayuda, a ver si alguien sabe algo por ahí. Venga, venga. Que, porque ya lo he dicho antes de Potter, ando periódico ahí, así que... Venga, ¿alguien que le pueda ayudar? A ver quién sabe, que lo estoy buscando ahí por internet corriendo. <risa> claro, claro, una ayuda ahí. Mira, leo por ahí, dice el 25 de marzo. no, no. sé. ¿No? Ton, ton, ton, ton, no puede ser. Ton, ton. Bueno, la mente, han echado la ayuda, han echado el cable, no puede acertarse así. No pasa nada. <risa> el 31 de julio, como dice Mira, por ahí, Sora. Ahora acaba de decirlo, Sora. Y otra... Eli también el... dice Igor, también dice que el 31. Ah, dice, oh, ah, no pasa nada. Venga, seguimos. ¿En qué edificio se grabó el atraco de la primera temporada de La Casa de Papel? ¿En La, en la Casa de la Moneda y Timbre? ¿En Investigaciones Científicas o en el Ministerio de Hacienda? Pues yo diría que la, la primera que ha dicho, ¿no? fue pues La Casa de Moneda y Timbre. Donde, Muy bien, en la primera donde, temporada. Donde roban, donde roban todos los kilos y kilos de papel de dinerito. ¿Sabrías pero? cuál se grabó dónde se robó la segunda? la segunda es en el banco de España muy aunque, bien. aunque la ubicación no es esa la real pero es verdad que es muy similar el decorado hay que reconocer que es muy similar de la primera temporada hay ahorraron, raro sí, curioso verdad es curioso sí, cambiaron un poco de la los mostradores y dijeron tenemos un nuevo decorado así que lo, se lo montaron bien sí vale pues vamos a por la última pregunta por ah, ahora recordamos última. llevas seis acertadas un fallo y vamos a por la última ah. cómo se llama el plan que usaron ¿Para fingir los tiroteos en la casa de papel? ¿Plan Valencia, Plan Madrid o Plan Barcelona? Pues, por asociación y recordando por aquello de los petardos y los tiros, va a ser el Plan Valencia. Plan que una, Valencia! Muy bien. tiros ahí para, para que los escucharan no este, fuera. ¿Este plan dónde está? ¿En la primera o en la segunda, o en la tercera o en la cuarta temporada? Sabéis en, en la segunda parte ¿no? de la primera temporada. Más o menos la Dios, no de la primera temporada o así creo que fue, cuando está un momento que están acorralados y deciden ponerlo en marcha sabes que Berlín dice, pues hay que asustarles y ver lo que tenemos aquí la Así gente era. va contestando te va ayudando, Valencia sí, sí. <risa> Valencia, Valencia sí sí si pues todo, sí, todo el plan era perfecto, lo que pasa es que tienen <risa> sus fallos ahí pero, vale. niños y niñas no atraquéis casa la moneda. a le salió bien pero no significa que siempre salga bien por eso, vale, mismo. pues muchas gracias Raúl, un placer Pero haberte visto y, y nada, seguimos en contacto. Eso, nos vemos, seguir atentos y contestando rápido y bien. Gracias, hasta luego. Cuidaros, hasta luego. Bueno, ya habéis visto, ha acertado siete preguntas y ha fallado una. Vamos a por la siguiente persona, vamos a ver si Robert ya le tenemos por aquí. Aquí le tenemos. Hola, hola Robert, pedazo casco cascos, ¿qué llevas? Muy buenas, ¿qué tal, Cris? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás llevando el confinamiento, Robert? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Estoy, la verdad, que viendo todas las actividades que está haciendo Juventud, muy a tope, muy a tope. Y participando en ellas, como en este caso. O sea que súper bien, la verdad. ¿Y en qué estás trabajando? ¿Dónde trabajas? Bueno, pues yo soy uno de los monitores del Quédate que el Quédate es un programa para, eh, donde hacemos actividades para gente entre 14 y 20 años y ahora mismo estamos dispersos en muchísimas, somos 16 distritos, pero ahora estamos en muchísimas eh, comisiones. Yo, por ejemplo, estoy en la de cultura, pero hay de deporte, hay de medio ambiente, hay de desarrollo, hay de, de, ¿qué más había? de juegos, un montón. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien y queremos que la gente también se lo pasa bien, así que vamos bien. ¿Y ahora. de qué edades son el quédate? ¿Para qué edades pueden ir? El quédate presencial es de 14 a 20 años. Entonces, si cuando pase todo esto alguien quiere eh, venirse al quédate de. a cualquier quédate, pues perfecto, porque estamos en 16 distritos. Perfecto. Esto estás ubicado, ¿eh? Y yo, concretamente, estoy en San Blas Canillejas. Así que. Eh... Ahí estamos, ahí estamos. Ahí vale, estamos, pues, ahí Vamos estamos. a empezar, Robert. Las reglas del juego: tienes tres comodines para elegir del público si necesitas ayuda. Que además Venga. hay gente que sabe mucho por aquí. Venga, sí, ¿cómo sí, se ver, llama el lobo de Sasha Star? Uno, fantasma. Dos, dama. Tres, ni media. Eh, creo que la opción correcta es la última: ni media. ¿Ni media? No no, sí. no, no, no, no, no, no. El lobo de salsa es... Es dama. Oh, es Media es de... Es de Aria. ¡Ostras! Oh, no pasa es nada, no pasa nada. Tenemos vaya, otras vaya. siete oportunidades. Allá vamos. ¿Cuál es el, lama, el lema de la casa Lannister? Uno, un Lannister siempre paga sus deudas. Dos, rico como un Lannister. Tres, oye mi rugido. Cuatro, grandes como leones. Esta creo que sí que voy a acertar. Es la número... La... Primera, un Lannister siempre paga sus deudas. Un Lannister siempre paga sus deudas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me sabrías decir el nombre de algunas personas que fuesen Lannister en la serie? Eh, Tyrion, por ejemplo, que es eh, el, el, el, el enano. perdón. Eh, Tywin Lannister, que es el padre. Este También está mm, mm, mm, Jamie Lannister. Muy y luego bien. Está, y bueno, luego sus hijos. Ahora mismo no me acuerdo bien, pero vamos a ver. Jeffrey y la. Y la y los demás. Fui... Eso es. Bueno, siguiente: ¿Quién es el mejor amigo de Goku? Uno, Lilin, dos, Vegeta, tres, Yamcha, cuatro, Bulma. Eh, pido comodín del público. Por favor, público, por favor. Venga por ese a favor, público, público. ayudarnos, ayudarnos. ¿Cuál es el mejor amigo de Goku? Es ¿Alguien que sabe? Que uno era, ¿eh? Madre mía, muy mal, muy mal eso. ¿Eh? Eh, pues me voy a, hacer, voy a hacer caso a... A Iván Pico Y va a ser Krilin. Krilin, muy bien, muy bien, muy bien. Uh, gracias, gracias, Iván. Bueno, recordad que Krilin era amigo suyo de la infancia, que era calvito, pero me han comentado porque yo tampoco vi Bola de Dragón. Eh, cuando se <risa> canta le empieza a crecer el pelo, así que es curioso. Ahí queda. <risa> muy bien, muy bien. Vale, ¿de <risa> dónde es Penny? De Big, Bang, de, de Big Theory. Uno, de Texas. Dos, de Nebraska. Tres, de Nueva York. Eh, uf, madre mía. dice el público, por favor! <risa> Venga, sí, comodín el público. ¿Sabéis de dónde es Penny, de Viva Anteori. Theory? ¿Comodín de del público? ¿De dónde es Penny? De, ¿De Nebraska o de Nueva York? Eh, m, m, m, m, ¿Texas, Nebraska o Nueva York? ¿Texas? Palacitos dice... Palacitos uno dice Texas, así que, Palacitos, voy contigo. ¡Texas! Oh, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Oh. es de Nebraska! Y más concretamente, oh. de Omaha. ¡Oh! Mira... Siempre se... Yo también Como, pensaba que vaya. era de Texas pero lo mira hoy y ponía que en el que lo sepas. <risa> bueno, ya me... ¡Qué bien, qué bien! No pasa nada. Venga, no pasa nada, no pasa nada. ¡Siguiente! Sí, okay. ¿Cuál de estas materias nos enseña en el primer año de estudios de Hogwarts? Uno, encantamientos. Dos, pociones. Tres, adivinación. Eh, adivinación. Adivinación, muy bien, muy bien. Por las películas podemos ver, ¿no? adivinación van el segundo o el tercer curso que están ahí? En el tercero. En el tercero, muy bien. Con la profesora Trelawli. Ay, pobrecita, que luego la echan. Oy, oy, oy. Siguiente pregunta. ¿A qué se dedica Christoph de strausen Uno, es cuidador de alces. Dos, es el leñador... De, eh, es un leñador, perdón. Tres, es vendedor de hielo. Cuatro, fábrica de tri trinets. Vale, esta, como he visto Frozen y me encanta Frozen, es la tercera. Es vendedor tercera. de hielo. Es vendedor de hielo. ¿Y su compañero? ¿Sabes cómo se llama el compañero que siempre la acompaña? Es Ben. Es Ben, es un alce. El alce, eso es. Muy bueno, muy bueno. Venga, que quedan dos, que quedan dos. ¡Toma, venga! Spock es un personaje de Star Wars, de Interstellar, de Star Trek o de Blade Runner. ¿Me puedes repetir la pregunta, Chris? Perdón. ¿Es un personaje de Star Wars? ¿Star ah, Trek? No. Perdóname que mi conexión está un poco de, de siesta. Eh, creo que la. Público. <risa> El último comodín, el último el, el, comodín. El último cartucho, o sea, esto ya va a ser un 50%. ¿Alguien ¿Sabéis, sabéis decirme quién es Spock? Spock. De Star Trek. ¡De Star Trek! ¡Eh! ¡Eh! ¡De Star Trek! ¡Gracias, Juan! ¡Qué bien! Era el, oh, el teniente bueno. comandante de la flota estelar USS Enterprise. Oh, me lo sepas. Es el que hacía Ay, lo de las manos así, pero a mí no me sale. No me sale. <risa> ¿Ah? Es que tampoco soy mucho yo de Star Trek, por eso me metí aquí, para ver si aprendí algo, alguna cosa nueva. Y oye, estoy aprendiendo, qué bien. Oye, qué es muy bien. Venga, última pregunta. El último libro titulado Harry Potter y el legado maldito, que habla sobre la vida adulto de Harry Potter, A, está escrito por J.K. Rowling, también, claro. B, no existe, te lo estás inventando. O C, está basado en una obra de teatro... El legado maldito. El legado maldito, que habla de la vida de Harry Potter en adulto. Pues aquí me voy a lanzar un poco a la piscina y voy a ver si está llena o no. Pero yo creo que todavía no se ha escrito. ¡Oh! ¡No! Es la está obra de teatro. en una obra de teatro. No pasa nada, Robert, no pasa nada. Pero has demostrado que la mayoría sí te lo sabías. Bueno, Así muchas que gracias, Cris. Pues muchas gracias, Robert, y nos seguimos viendo por aquí. Y le invitamos Venga. a que vayan quédate. Venga, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ya hemos despedido a Robert. Eh, vamos a por la siguiente persona. En este caso, vamos a llamar a Ana. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Y si me gusta, y si me gusta! Qué <ríe> guapa, qué guapa. Divine, qué guapa. divine. Cualquiera diría que no te gusta Hello Kitty. Nada, no me gusta nada, ni Hello Kitty ni Mickey, <ríe> que lo tengo aquí arriba. Bueno, Ana, ¿qué tal estás llevando el confinamiento? Cuéntanos. Bien, trabajando. Y bien, la verdad es que, bueno, de momento, bien, ahora ya podemos salir más tiempo y disfrutar un poquito más con mascarilla, siempre, y manteniendo la distancia de seguridad, pero bueno, muy bien en general. Y cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues yo soy compañera tuya de las oficinas de información juvenil del Ayuntamiento de Madrid. Yo trabajo en el distrito de Fuencarral del Pardo y Monclo Aravaca. Soy compi de, de, de, de Raúl. De Raúl, muy bien. ¿Y nos podrías contar más cosas de las oficinas, cómo están trabajando ahora? Vale, eh, como veis estamos utilizando para, para hacer este directo un perfil que se llama Gatera Empleo Joven. Uno de los nuevos proyectos es que abrimos el día 1 de junio un perfil de búsqueda de empleo y formación. ¡Muchas gracias, Rocío! <ríe> a ver, eh, Gateria Empleo Joven es un perfil para búsqueda de empleo y formación, sobre todo formación gratuita, ¿vale?, para dirigido a la población joven. En el publicaremos eh, todas las ofertas de empleo que nos vayan llegando y de formación. Y si alguien encuentra una oferta de empleo o una oferta de formación que quiera pues, compartir con el resto de la comunidad de, de Instagram, pues nos lo envía por privado y entonces, pues, eh, veremos que realmente es una oferta de empleo que existe, porque tenemos que comprobar todas las fuentes, y entonces la publicaremos. Y nada, os invito a que nos sigamos. Repítenos la cuenta, esta cuenta, ¿verdad?, la que estás ahora mismo. Sí, Empleo Joven. También tenemos perfecto. un grupo de Facebook. Vale, perfecto. O sea, que podemos ir a Facebook o podemos ir a Instagram. Ajá, eso es. Vale, bueno, pues vamos a empezar, Ana, desde la, la de las normas, ¿no? Tienes tres comodines de público que puedes utilizar... A ver qué buena a ver, es, que, que, que, tiene pinta de que Disney sí que vas a saber, pero el resto de cosas habrá que ver. No lo sé, ah, pero no, yo un poco es. mal. <risa> Empezamos. ¿Cuáles <risa> son los dos principales manías del profesor de la casa de papel? Uno, acomodarse las gafas y hacer origami. Dos, tocarse el pelo y acomodarse las gafas. Tres, acomodarse las gafas y colocar los papeles. Acomodarse las gafas y hacer origami que por Y sí hacer que origami, dice, muy bien Los juveniles tienen la cuarentena de papel Un reto sobre origami Ahora mismo, en esta época, ¿verdad? Mm -hmm. Se pueden animar En la cuenta de C-Juveniles Madrid, ¿verdad? Eso es Muy bien, muy bien Siguiente pregunta ¿Con qué arma asesina Tyrone, Tyrone a Lannister a su padre? Eh, uno, con una espada Dos, con un hacha Tres, con una ballesta. Con una ballesta mientras estaba en el baño. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué le, le mata? ¿Lo sabes? Pues porque el papi era un poquito malo. <risa> y mató a su amante. Ahí está, ahí está. Estamos destrozando un poco Juego de Tronos. Pero, pero hemos avisado, hemos avisado que había spoilers <risa> Puede haber de todo. Sí. Nos dice Rocío que la cuarentena de papel se realiza todos los domingos. Cada domingo Así que os animamos, os animamos a que entréis en C Juveniles Madrid y ahí podáis hacerlo, ¿vale? En Instagram. ¿Cuál de estos poderes no te daba el anillo único? A, control sobre otros anillos. B, teletransporte. C, telepatía. D, invisibilidad. El control de los otros anillos. ¿Eso no te lo daba? No. Oh, din, din, din, din, din, din. Y los poderes que podías tener era control sobre otros anillos, principalmente, y lo dicen al principio de la película, invisibilidad, cuando te lo pones, desaparece y no se te ve, y telepatía, pero nunca teletransporte. Ah, claro, es que se lo ponían, desaparecían y, claro, por eso me he yo con el teletransporte. No cierto pasa nada, no cierto. pasa nada. Vamos a por la siguiente pregunta, Ana. Venga, venga, venga. ¿Qué significa... Esta te la vas a saber. ¿Qué significa Ohana en Lilo y Stitch? A. Amigo. B. Hogar. C. Familia. Pues increíble, pero cierto. No he visto todavía Lilo y Stitch, así que voy a preguntar al público, a ver si alguien me puede ayudar. Venga, venga, venga, que seguro que se lo saben. Mmm... A ver, dinos otra de las posibles respuestas, porfa. Vale. ¿Qué significa Ojana en Lilo y Stitch? Amigo, hogar o familia. Venga, pues Bebeval dice familia y C juveniles también dice familia, con lo cual me quedo con ello. Perfecto, muy ¿Sí bien, bien, familia. Ahí está, familia. Muy bien, muy bien. Veo que la gente está viendo las películas de Disney. Si no, os invito a que la veáis porque es mi personaje ¿Sí? favorito, muy bonito, muy bonito. Ah, <risa> genial. <risa> <risa> vale. ¿Un Padawan es un sirviente, un secretario, un aprendiz o un caballero Jedi? Espero saberla. <risa> un aprendiz. Un aprendiz, muy bien. ¿Me podrías decir cuál es el primer Padawan que sale? Eh... El primer Padawan, dependiendo de cómo. Pregunto, con... La, ¿Cronológicamente o por emisión de películas? Claro, ahí es, ahí es lo difícil ¿Me podrías decir quién ha sido Padawan en las películas? Pues Padawan ha sido... ¡Ay, se me ha ido el nombre, me cachis! Eh, ¿Luke? Luke Skywalker fue Padawan eh, Padawan sería también la, la prota de la última película Muy bien eh, no, me R Ru no me acuerdo el nombre, lo siento Tampoco. Río, no sé muy bien ahora, y Padawan eh, fue también eh, este señor de aquí. ¿Pero ese es el mismo que Luke Carboyke? No. No, ah, no, Luke, soy tu padre. A ver, ¿qué si no? Tienes razón, tienes razón. Es que me digas que, hasta de poco, que yo no, no te quitas los ojos. Es mucho lío, bien, ¿eh? Es mucho lío. No estoy de esta estamos ahí despistando al público. Venga, vamos a por la siguiente. <risa> que Mira, Ana, bien. King, Luke y yo vi uno dicen por aquí. Ah, muy bien, muy bien. bien. Rey también dicen. Rey, yo, yo creo que la, la, de la, la, chica, prota ¿no? de la última. Eso es. Ah, la spoiler, spoiler. Es un poquito solo. Seguimos. ¿Qué tienen en común Sidac, Magica y Lapras? Uno, el color verde. Dos, que son de agua. Tres, que son terrestres. Eh, hablamos de Pikachu y cosas así, ¿no? De Pokémon, sí. Eh, vale, eh, ¿alguien, por favor, que me pueda ayudar? <risa> ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien sabe? Es el color verde, es que son de agua, es que son terrestres. Recuerdo. Kaira, Lapras y Magikar. Eh, venga, pues, como... Mm, son verdes. ¿Son verdes? ¿Son verdes? ¿El resto también opina igual? ¿Son verdes? Es la pregunta, la respuesta correcta. Oh, Mira, con el fetus juvenil siempre agua. ¡Oh! oh ¡Ni, ne, ne ne ne ne ne. ¿Recordad? Bueno, Zayda es mi personaje favorito de Pokémon, es de agua. Y sí que cuando evoluciona o evoluciona mágica, se convierte en azul, los tres Pokémon serían azules. La es el único que no puede evolucionar. Siguiente pregunta. El, esta te va a gustar, esta te va a gustar. El genio de Aladín no podía matar a nadie, ni resucitar a los muertos, ni, uno, hacer de alguien rey de Agraban. Dos, hacer que alguien se enamore de otra persona. Tres, hacer que alguien viaje al futuro. Cuatro, hacer que alguien se olvide de otro alguien. Hacer que alguien se enamore de otro alguien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué se lo dice alguien? ¿Por qué se lo dice Aladín? Porque Aladín se lo pide, ¿verdad? No, se lo dice porque son las tres condiciones, no puede resucitar a los muertos, no puede hacer que alguien se enamore de otro alguien y la tercera que has dicho, son como las tres normas que tiene el, el genio de la lámpara. ¿Cuántos deseos puede dar? Tres. Tres, que se ¿Tres? cortó. Tres. Dicen que tres Eres poco de Pokémon, ponen por ahí. Eres poco de, poco sí, de cazar yo Pokémon. Cazo, muy, cazo, cazo poquitos Pokémones, la verdad. <risa> Pocitos, bueno, vamos a la última pregunta, Ana. Venga, venga, venga. ¿En qué trabaja Charlie Wesley? Uno, en entrenar dragones en Rumanía. Dos, en preparar elfos en Islandia. O tres, con los Grindor en Egipto. en entrenar Es entrenador de dragones. Es entrenador de dragones, muy bien. Es el que trae los dragones en el Cali de Fuego para uh -huh. la competición que tienen que hacer y traen los tres dragones para poder competir. Muy bueno, por bien. aquí me dice Iván Vico que salude. saludo a todos mis compis de las Oficinas de Información Juvenil de Centros y de Quédate, que a ver si nos vemos en algún momento. Pronto, pronto. Que no sea por este espacio. Estamos viendo nuestras casas. Así que nada, yo también saludo desde aquí a todo el mundo. Muchas gracias, Ana, un placer y, y nos seguimos viendo. Vale, adiós. Yo. ¡Chao! Bueno, ya nos queda solo un concursante. Nada mismo no llevo la recuenta de datos, pero tengo una persona que es mi ayudante y me dirá cuáles son los datos, cuáles son los puntos que va teniendo cada persona. Vamos a ir por la última persona. La última persona se llama Hassel y le vamos a invitar al concurso. Está intentando entrar. Parece que tiene problemas con la conexión. ¿Nos oyes por lo menos? Sí, ¿me escuchas también? Yo sí te escucho, pero no te vemos. A ver, espera, que se ha congelado la imagen. Vale. A ver, no te preocupes. un segundo. Te voy a volver a enviar la. La petición, si quieres... Vale. Estamos esperando las cosas del directo, ya sabéis. Ahora, oiga. Ahora te, te oímos, pero no te vemos. No sé por qué no se te ve. <risa> Vamos a volver a intentarlo, a ver si lo conseguimos. Muchas gracias a Robin. <risa> a ver ahora si me deja... cargando. Bueno, si no, pues te daremos las preguntas a ver si conseguimos... Pero cuéntanos, Hatchen, ¿qué, ¿qué tal el confinamiento? Eh, bien, bueno, dentro de lo que... de lo malo, bien. Pero bueno, ahí vamos. con Exprimiéndonos el coco y nada, ofreciendo a toda esa gente que está en cuarentena el... El, el poder tener un poco de ocio y que se distraiga de, de esta situación un poco, bueno, un poco no, de esta situación que nunca hemos vivido. Y me, te entiendo que lo hacéis desde este Instagram, ¿verdad? Y desde Centros Juveniles Madrid, ¿verdad? Sí, eh, todos los Centros Juveniles nos hemos juntado y hemos creado un proyecto que se llama Conecta Juventud 2.0. ...en el cual mediante Instagram y otras plataformas... ...pues subimos contenidos de, pues, de ocio... ...pues tenemos vídeos de deporte... ...hacemos directos también para que entrenen... ...recetas de cocina... Eh, ...que más, pues, ...y un sinfín de enigmas... Pues, uh, tenemos muchísimo contenido. Perfecto, y pueden pa participar ahora mismo cualquier joven... ...pero eh, principalmente atendéis a qué edad es. Nuestro rango de edad es de 14 a 30... 14 a 30 años. Perfecto. Vale, nos dicen aquí que todo el departamento, que con esta Juventud pertenece a todo el departamento de Juventud, ¿verdad? Que son los, los proyectos, vamos a recordar todos los proyectos porque hay uno que no ha podido asistir, ¿vale? Eh, ha pasado por aquí Robert con el Quédate, que son para jóvenes de 14 a 20 años y hacen actividades en el Quédate barra baja com, sin la E final de, de la, del Quédate. Por otro lado, tenemos eh, al, a Madrid Juventud, que estamos aquí, de las oficinas de información juvenil, a centros juveniles Madrid y al sitio de mi recreo que están realizando desde Instagram también actividades para jóvenes de 14 a 30 años. Son actividades libres, podéis entrar y podéis aprovechar porque hay de todo. Incluso si os ocurren pues, cositas, o no queréis ser voluntarios, pues podéis apro aprovechar, ¿verdad? Eso es, sí. No sé si pues me, si me, si me ¿Se me lanza a hablar? <risa> no sé si se me está viendo, ¿no? Pero bueno, si se no se me está viendo, te está viendo el... nada. Ah, Así bueno. que no vale no van a hacer trampas y mirar en el móvil, aunque no te veamos. Nada, estoy conectado desde el móvil Ah, vale, ver, vale, vale <risa> <risa> Vale, primera pregunta Es una canción, a ver ¿se, hay, se oye una canción que hace suspirar Y continúa la canción A. Ah, y habla el corazón de una sensación O oh, Dos Bella y bestia son Tres, tiemblan de emoción Cuatro, cierto como el sol Que nos da calor <risa> No hace... Si cantas la canción, seguro que te sale. A ver, ¿puedes repetirlo? Porque vamos. Claro que sí. se oye una canción que hace suspirar. Y continuamos. Uno, y habla el corazón de una sensación. Dos, bella y bestia son. Tres, tiemblan de emoción. O cuatro, cierto como el sol, que nos da calor. Eh... No sé, a ver, público. Empezamos bien. Venga, público, tenemos estos tres comodines. La primera y la primera. La novela. primera. La primera. O sea que sería soy oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación. Veo que la no has visto la película. ¿Sabes de qué película es, por lo menos? No, si te soy sincero, no. Pero, Pero bueno, eh... yo digo, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera. Todo el mundo la dice primera, la primera la primera. La primera. De la bella y la bestia Pero era la ah, primera ha sido, ha sido muy bien, venga, muy bien Venga, pero, siguiente pero pregunta Es acertado, ¿no? Es acertado, es acertado, por el comodismo claro. del público menos, menos mal, menos mal ¿A qué especie pertenece el padre de Spock? ¿A Glindo? ¿A Vulcano? ¿A Romulano o a Andoriano? Ah, espérate Esa está clarísima Ro, ro, no, los romulanos serán los enemigos, creo. Espera, ay Dios. Eh... A ver, repítelo, porfa. <ríe> puede ser gringo, puede ser vulcano, puede ser romulano <ríe> o puede ser andoriano. Klingon, Klingon. Oh, es vulcano <ríe> y su madre era humana. Ah, cachis. Es que ah, de la, la, la, la, más, la más difícil es para mí, porque la de Quirin sí que me la sabía. <risa> y la de <risa> pero... era muy sencilla, eras único que no te la sabías. <risa> claro, de hecho, es, que es una pena que no, que no me estéis viendo, pero llevo una camiseta de Dragon Ball en plan, a tope. <risa> oh... Dicen pero que bueno. los Romulanos eran verdes, que lo sepas, que era súper importante eso. <risa> yeah, ¿Te digo? Claro. Pese a que al principio se iba a utilizar una máscara de Don Quijote, ¿de quién es la máscara que utilizan los atracadores de la Casa de Papel? A, de la triste, B, de Cristóbal Colón. O tres, de Salvador Dalí. Vale, esa la tengo reciente, que en esta cuarentena todo eso lo hemos visto. Eh, Salvador Dalí. Salvador Dalí, muy bien, muy bien. Esa, esa está muy bien. Segunda, Bueno, esa pregunta. <risas> ¿Goku es... Un, bueno, bueno, ya lo sé. un saiyan. <risas> dos, un humano... Tres, un demonio. Cuatro, un Nemekian. A ver, voy a dudar, o... no es broma. Es un Sayajin. O sea, es un Saiyan, ¿no? Bueno, es un Saiyan, pero de Sayajin. Ah, es que se dice otra Claro. Hizo de <risa> vale, es un super dragón. ¿Qué nos podrías contar de esa raza de Saiyajin? Pues que es el príncipe es Vegeta. Entonces, sí. es. Príncipe... <risa> Destruye el planeta de los Saiyajin Y el único superviviente es, es Goku Entonces pues se junta Goku Y Vegeta, al principio son enemigos Y luego pues se hacen amigos Y la, la y característica la ¿La está está la foyler, no, no, no, no ¿sí? <risa> No, no Sino que la característica es que Es su pelo amarillo Que luego más adelante pues cambia De, de, de color que ya veréis más adelante. <ríe> más adelante. Cambia otro color que no vamos a decir. Sí, sí, a varios. <ríe> vale, siguiente pregunta. Uno de los descubrimientos más interesantes e intrigantes a lo largo de todas las temporadas de, de Juego de Tronos es saber quién es la madre de John Nieve. Aquí os recomiendo que lo que no hayáis visto terminar John Nieve, os tapéis los oídos y no os escuchéis. A. La Inalestad. B. Asahara Daini. C. Gwina la nodriza. Bueno, entonces me voy yo, que yo tampoco lo he visto. ¿Se va a a hacer un spoiler en, en directo? <risa> <risa> un spoiler un poco así, sí. Bueno, bueno. El el que, yo, el... que lo saben, que lo saben. Uh, claro, el comodín del decir? público. El comodín del público. A mí es importante a mí el spoiler. Avisamos sí. mí... el spoiler, los oídos chapaditos. Venga, venga, ayudar al público, a ver. A ver, público, que todo el mundo dice que lo sé lo sé, pero no lo dice. No se atreven, se los culpables. vaya va A ver, a ver si nos dicen. A estas alturas ya la no, igual, dicen por aquí. Sí, claro. Laina está, Laina está. Laina está. Perfecto. Ella era la hermana de necesidad que tuvo un lío con... Bueno, y se casó, de hecho, con un, ta, un Targaryen y se convierte en el... que iba a ser el heredero de los Siete Reinos. Así que espero que nos hayamos jorobado mucho... Tú has ahí abriendo el spoiler ¡Vamos! Ya que abrimos la veda. ¡Vamos, pato. Pero podéis pero ir a ver Goku, que es mucho mejor. <risa> Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer Pokémon de la Pokédex? Uno, Pikachu. Dos, Bulbasur. 3, Charmander. O 4, Squirtle. Ah, mira que también jugaba al Pokémon. y hecho, Rocío me prohibió jugar al Pokémon. <risa> eh... <risa> eh, Squirtle. Squirtle, no... Oh, wow. Pues si empezaste a jugar a Pokémon deberías de saber que es Pikachu. Ahí va. Pikachu amarillito, más ese. Sí, sí, sí. El ratón ese. El pues ratón. Mira, el rocío. Por tu culpa no lo han adivinado. Dice que decía Rocío que tú lo sabías, pero no lo has sabido. Oh... Sí, sí. Es que una de las características del centro juvenil, el sitio en mi recreo, es que es un gimnasio Pokémon. Entonces, pues. Lo sé, lo sé. Yo, yo cazaba Pokémon. Lo sé, lo sé. Yo pensaba a mi compañera que estaba allí. Yo decía, ah yo quiero cazar Pokémon todo el día allí! <risa> Así que sí, yo soy friki de Pokémon. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar se inspiró J.R. Rowling para los nombres de los personajes de la saga de Harry Potter? uno En su libro favorito, El Principito. dos En sus amistades, Tiene grandes amigos. C. En nombres de lápidas de un cementerio. Eh, no he visto nada de Harry Potter. <risa> Pero, pero, fuerte. pero he de decir que yo creo que va a ser lo de las lápidas. ¿Va a ser lo de las lápidas? ¡Muy bien! A pesar de que no claro. he visto Harry Potter. Bueno, no hay falta ver Harry Potter, esto es una curiosidad, como muy, muy bien dicho, curiosa, eh, en la cual en el cementerio de Edimburgo, paseando por las lápidas, que pasaban, pasaba mucho por ahí la autora, pues eh, se inspiró en alguno de los nombres de los personajes de los libros. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo se llama la orden que vigila el muro del Juego de Tronos? Uno, la guardián de la ciudad. Tres, dos, la guardia del norte. Tres, la guardia de la noche. Cuatro, los guardianes del muro. Eh... Friki de palo me llaman, pero bueno... <risa> <risa> pero, pero... bueno... Eh... A ver, ¿puedes repetirlo? O sea... <risa> ¿Cómo se llama la orden que vigila el muro? La guardia de la ciudad, la guardia del norte, la guardia de la noche o los guardianes del muro. La guardia de la noche. La guardia de la noche, muy bien, muy bien. Recordemos no que es la verdad invierno a lo bestia. Eso es. Bueno, aquí me están sí. dando los resultados. Muy bien, Hache, un placer y muchas gracias. Ya te pondremos Nada, cara. Tío. Seguro que te sí. podemos ver en varios vídeos y en varios directos en CJ, CJ Juveniles Madrid y en el sitio de mi recreo, ¿verdad? Eso Así es, que les invitamos sí, sí. a que acudan también allí a, a las actividades. Genial. Pues nada, un placer. y Un saludo a todos. Un placer, Jace. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a hacer el, el recuento que tengo aquí. Y la persona que más ha acertado ha sido Raúl. Raúl, de Centro Juveniles Madrid. Has acertado con siete, luego han tenido dos personas seis y una persona cinco. Bueno, espero que os haya gustado el directo, que os lo hayáis pasado bien. nos hayamos estropeado muchas pelis y series. Y nada, os animamos a que siga, nos sigáis en las redes sociales y, y en las actividades. Así que un abrazo y hasta luego.